Se trata del joven Ariel Gabriel Hernández, residente en Rancho Almedio del municipio de Salcedo, quien según familiares salió el 25 de junio y aún se desconoce su paradero. Él no tiene problemas psiquiátricos porque es profesional, es enfermero, tiene siete años trabajando en el hospital de este, Morillo aquí en La Vega. Él tiene problemas que juega. Eh, juega entonces cuando él eh, eh, eh salió a cobrar el martes 26 y no nos volvió la tarde, nos regresó. Ariel Antonio Gabriel, eh, 29 años. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.